Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento de la entrevista central. Nos place recibir una comisión de caballeros. Nos acompaña Francisco Valles, Sergio Cabrera y Cándido González. Buenos días, bienvenido. Vienen a hablarnos del Consejo de Desarrollo del Calle y Comunidades Vecinas. Buenos días, comenzamos con usted, días. Francisco. Cuéntenos de este consejo. ¿Cómo se forma? Gracias. Este consejo se forma con la finalidad de proteger lo, lo que son las zonas ecoturísticas de de la zona de La Loma de Jaya, Naranjo Dulce y Comunidades Vecinas. Ese es el principal objetivo de nosotros, además de luchar por las carreteras que van a comunicar o que deben de comunicar todas las comunidades, incluyendo las carreteras de San Francisco-Río San Juan. Okay. Esos son los objetivos, además del medio ambiente, los objetivos de del medio ambiente. Bueno, aquí tenemos, doctor, buen día. Cuéntenos entonces de esta experiencia, qué pretenden hacer con esta asociación. Muchas gracias eh, Francis y eh, eh, Raquel y, y Fulvio aquí. Gracias por darnos la oportunidad de venir y ponernos de cara al pueblo y manifestarle de manera directa las inquietudes que tenemos en relación a Codejave y en relación a la provincia Duarte que no sabemos si ya ustedes conocen que fue declarada provincia ecoturística. Y precisamente, eh, como ya acaba de decir el colega Francisco, eso es lo que nos mueve. Hace aproximadamente un año que hemos estado tratando de formar eh, un grupo monolítico que, <coughs> que está a la cabeza de la defensa de la comunidad de Jaya y comunidades vecinas y por eso el nombre de consejo de desarrollo ecoturístico de Jaya y comunidades vecinas, así que estamos en pie de lucha para conseguir esos objetivos que ya Francisco ha mencionado. ¿Qué ventajas tiene que declaren a la provincia duarte ecoturística? Sí. Eh, antes de, de contestarte, eh, un poquito yo más quiero, alto el micrófono. Yo quiero, eh, con la anuencia de ustedes, invitar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Cómo no y además de eso, especialmente a la gente de Jaya, el Firme la Brisa, Loma de Jaya, eh, la Colonia y toda la zona de Naranjo Dulce, a un evento extraordinario que se va a hacer por primera vez en la provincia de Duarte. Es un evento que no se ha celebrado en ninguna zona de la provincia. Ahí van a estar todas las autoridades y una gran cantidad de personalidades de todo el país presente, además de que vamos a presentar para ambientar un poco un artista especial, nosotros queremos invitar a todo el mundo a que no se quede para que conozca la zona más hermosa que tiene la República Dominicana y la zona con los climas más variados, además que como ustedes saben, esa es la zona que conserva el único roedor en el mundo, el celonedonte, que existe eh, eh, en, en los pies de Quitespuela y habita en toda esa zona. Además de eso, es la única zona del país donde tiene una variedad eh, de, de, de zonas de vegetación que no, todavía no se conocen en la República Dominicana. Hay que ir allá para uno conocer la cantidad y la variedad de árboles de diferentes especies que existen allí. Eh, Vamos a tratar de que nuestros invitados se sientan a gusto, pero es bueno que ustedes vean qué belleza, qué paisaje tan extraordinario, además de que esa es la zona que se ha explotado turísticamente con los avances más extraordinarios del país. Si ustedes recuerdan, en, en el año 60, eh, cuando había en el país una dictadura férrea de Trujillo, Jarabacoa empezó a explotar ese polo como zona turístico de montaña. Todavía a los 15 años de haber arrancado, en Jarabacoa no existían 10 cabañas. Yo quiero que ustedes sepan que en nuestra zona, nosotros empezamos hace 6 años, y en la actualidad hay más de 30 cabañas de lujo terminadas y una gran cantidad en construcción. O sea que al paso que vamos, yo creo que en 10 años nosotros estaremos con un desarrollo extraordinario. ¿Dónde Invito, que se va a celebrar? Se va a celebrar en La Guamita. Ese es un punto estratégico porque está cerca de todas las comunidades. Yeah. Está en el centro. Pero, eh, si ustedes no visitan, y espero que ustedes estén por allá, eh, hay, hay una variedad de clima extraordinario. En La Guamita, por ejemplo, ustedes van y hay una brisa constante, pero si se trasladan a dos kilómetros de Jovito, hoy en la actualidad, con, con el clima como está de caluroso, usted tiene que amanecer arropado, con una frisa, porque es una variedad de clima extraordinario. Además de que en esa zona la vista no se cansa, porque diferente a Jarabacoa, que nada más es pino y roca, allí hay una variedad de árboles extraordinaria. allí tenemos cacao, tenemos pino, tenemos alcacia, tenemos caoba, tenemos palos que ya en la República Dominicana han desaparecido porque ya se conservan, como el, el samán. Eh, y, y así hay una variedad de árboles extraordinarios. La gente de San Francisco y de todo el país tienen que visitar esa zona para que ustedes vean la belleza y, y lo agradable que es estar allí. Ya Francia ha ido por esa zona y sí. está encantado. Así y es. creo que va a seguir yendo muy a menudo. Así es. Bueno, ya una, queremos ir una, todos para allá. Una cosa... Escuchando Francis, un, un momentito, sí, que yo quiero que él me momento. diga de las ventajas, de sí, Lleonera, la al, de, al declarar a la provincia de Duarte como provincia ecoturística, eh, las ventajas para que el público sepa. Mira, la ventaja que tiene declarar a la provincia de Duarte zona ecoturística es que nosotros nos vamos a desarrollar conjuntamente con la costa, por eso estamos inmersos en una serie de actividades para apoyar la carretera que va a unir a San Francisco de Macorís con la costa, específicamente con Río San Juan. Yo quiero que ustedes sepan que para ambas, ambas, ambas comunidades eh, el desarrollo económico que se va a alcanzar es extraordinario. En primer lugar, porque toda, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, toda la zona norte del Cibao, Vega, Bonao, eh, incluyendo hasta Santiago, estaría más o menos, en una hora, 35 minutos, si es de más cerca de Tenare, de aquí de Macorís, en 35 minutos estaría la costa. No hay una zona que te brinde eh, una cantidad de kilómetros tan corta para tú estar en el mar que esa carretera. Además de que, como ustedes sabrán, Macorís lleva un desarrollo extraordinario en el área de la medicina, en el área de los supermercados, y toda la región de, de la costa se va a poner en 35 minutos y va a accesar a los principales comercios de supermercado que hay. La gente que tenga problemas médicos allá van a venir aquí, es decir, que la clase médica de San Francisco de Macorís va a tener un empuje que posiblemente, si no nos ponemos a nivel de Santiago, quizás lo superemos. Entonces, todo eso va a traer un desarrollo conjunto de varias provincias que va a ser extraordinario, amén, de la industria de la construcción, que va a traer construcción de hoteles, de ahí, cabañas, y eso va a generar una cantidad de mano de obra extraordinaria. Ahí. Y toda esa gente de esa región, esos jóvenes de esos campos que están estudiando la universidad, ahí van a tener la oportunidad de emplearse con empleo digno claro. y con empleo muy bien. Pero remunerado. precisamente ahí es mi preocupación. Cuando hablamos de ecoturismo, hablamos de, de convivir en la naturaleza, no traería consigo una explotación irracional de sustitución de bosque por construcciones grises. Eso trae consigo un impacto, porque promoverlo, hacerlo, definitivamente donde nosotros los hombres habitamos un terreno, se impacta. Creo que hay un, díganme, cómo, cómo controlar... Tú planteas que haya un conflicto ahí de construcción Correcto. con la naturaleza. Fíjate, eso que Cándido <coughs> acaba de decir, eh, y complementando un poco la respuesta que él le ha dado a Fulvio en relación a cuál es la importancia, según lo yo, lo yo lo veo, es que se resume en lo siguiente, turismo de montaña y turismo de hotelería y de playa de manera conjugada. Eh, si nos situamos en San Francisco de Macorís y la zona en donde nosotros estamos promoviendo que se hagan una serie de, de, de, de cosas para proteger el ecoturismo, no tiene eh, conflicto con el desarrollo de la construcción gris porque se haría a nivel de la costa, la construcción, la, los grandes hoteles y, y las ventajas que daría estaría en la costa. Y en la montaña nosotros estaríamos brindando el turismo de montaña propiamente dicho, en donde una cabaña en alguna zona, como se ha estado construyendo, no daña eh, el entorno. ¿De qué materiales le están construyendo? Madera. Eh, se construye de manera mixta, eh, tanto se construye como eh, en madera, pero los cimientos madera, son piedra, en, en concreto, creo. se usa piedra, se usan materiales de propios de la zona, uh -huh. pero eso es distinto a lo que se haría en la costa. Correcto. Se habla de una, de una empresa ya norteamericana que ha comprado unas áreas extraordinarias y habrá un hotel con 3.000 habitaciones en la costa. Y los turistas que vayan a la costa y puedan conectar con la montaña están a 20, 30, 40 minutos como máximo. Excelente. Y esa es una ventaja que no ofrece ninguna zona del país. Correcto, excelente. Cuéntenos un poco más del consejo que tomará posesión ya el próximo día 30 de junio. ¿Quiénes lo integran este Consejo de Desarrollo Ecoturístico? Correcto. Eh, el Consejo de Desarrollo Ecoturístico que viene gestándose desde hace unos cuantos meses va a es eh, Recibir la digamos la, la, eh, la, la o sea la directiva uh -huh. va a ser juramentada, la juramentación de la directiva. Según escuché el doctor Dr. Dr. Román, será quien presidirá esa directiva. Así es, eh, la que directiva, es la directiva está compuesta presidente de esa zona. Por una por una gran cantidad de personas y como acaba de decir Francis, el presidente del Consejo de Desarrollo será el, el doctor eh, Román, eh, eh, que, se, que fungirá como presidente, el secretario general será eh, el licenciado Ra, eh, Roberto Peña Agramonte, el vicepresidente es un señor de la Guamita, precisamente, que se llama Ramón Pita, y así cada uno de los eh, diferentes eh, de las diferentes áreas que tienen que ver con el desarrollo medioambiental de la zona, tendrá un Una un pregunta, porque al mencionar a Roberto, eh, entonces esto se forma a raíz del conflicto con los Villaques que tenían un interés de, de formar un, un, una especie de empresa avícola. Eh, bueno, el Consejo de Desarrollo eh, de Haya y Comunidades Vecinas, no, no se desarrolla específicamente a partir de, de ese conflicto que es algo ya que pertenece al pasado. Eso fue un conato. Él pertenece eh, entonces al... al está el... invitado y nos aseguró que eh, asistirá a la juramentación, bueno. de manera que eh, no tenemos conflictos eh, personales de ningún tipo en este momento. ¿Y ¿Ustedes ya. qué papel juegan en el Consejo? Nosotros somos parte de la directiva que se juramentará eh, el próximo día 30. ¿Ese consejo ha tomado en cuenta el impacto del ser humano allá en la parte del ec el ecoturismo para tomar medidas para que no se contamine? Seguro, seguro. Eh, si justamente eh, el Consejo de Desarrollo Ecoturístico y la directiva tendrá una... Eh, cada, cada eh, miembro de la directiva representa a una parte en particular y esa parte que, que, que tendremos eh, como parte de la directiva se encargará de que eh, lo que tiene que ver con salud, eh, problemas medioambientales, eh, todo eso estará a cargo de, bueno. de, de eh, personas específicas mm -hmm. que forman parte Qué de la ¿De pueblo? cuántas comunidades estamos hablando que integran en ese consejo? Eh, bueno, eh, estamos hablando de 30 y pico de comunidades, no, de la, directiva, comunidades. la directiva es una, un, un conjunto de personas bien amplio eh, Pero sobresalen los principales que están a cargo de, lo, de, la, de la parte más importante en la directiva Pero cada comunidad estará representada Repítan la más actividad Perdón, perdón, va a eh, quiero hacer una salvedad Sobre ¿Pero? todo abundando a lo que habló don, don Sergio eh, miren, nosotros todavía no estamos juramentados, uh -huh. pero desde antes de la juramentación ya estamos promoviendo la conservación y el cuidado de los bosques y los ríos. Muy bien. Muy bien. Si ustedes suben ahora mismo allá, van a ver una serie de pancartas y de vallas donde están invitando a la gente... A proteger la naturaleza. Muy bien. Excelente. O sea que desde Excelente. ya arrancamos antes de juramentarnos, sí. estamos trabajando. ¿Repitan la actividad. La actividad será el sábado a las 3 de la tarde. Sábado Esperamos feo. la visita de todos ustedes. El aguamita. El aguamita. el aguamita el aguamita, sobre todo a las personas de San Francisco de Macorís, para que aprecien qué zona más hermosa, qué belleza tan extraordinaria. Porque estamos recibiendo una cantidad todos los fines de semana de visitantes. Que ni siquiera son de San Francisco de Macorís, que han venido a apreciar la belleza, Muy bien. y todavía la gente de San Francisco de Macorís no ha ido con, con la cantidad de, de gente necesaria para ver aquella belleza. Muy bien, y gracias, algo, gracias. Y algo sumamente gracias. importante que no puede quedarse es el hecho de que, aparte de las personalidades nacionales, autoridades de todos los niveles del país que asistirá a la juramentación, esa juramentación propiamente dicha estará a cargo de Monseñor Jesús María de Jesús Moya, que es un abanderado en la zona y que es pionero en la conservación no? medioambiental de la Éxitos. zona. Gracias Francisco Jovaya, Sergio Cabrera y a Cándido González. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera entrevista. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos. Y Aquí tenemos la segunda entrevista del día de hoy, lunes. El inicio de semana laboral ha empezado bastante fuerte. Sí, Entrevistas sumamente sí, interesantes, chicos. Esta vez vienen de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra del decanato de posgrado. Están con nosotros el señor Humberto Adames, encargado de relaciones públicas del decanato en el campus Santiago. También nos acompaña el doctor Omar Bertret, coordinador académico de maestría y especialidades área de estomatología, decanato de posgrado, campus Santiago. Buenos días para ambos, bienvenidos. Buenos, buenos, días. buenos, buenos días. días. Buenos días. Buenos días, Placer tenerle aquí. Cuéntenos sí, de las novedades que tiene sí. este decanato. Sí. Bueno, primero, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por, por la oportunidad, ¿no? por poder llegar a, a tanta gente de la provincia Duarte y de todo el nordeste, digamos, de la República Dominicana. Y sí, pues hoy nos trae básicamente... Eh, las novedades ¿no? que tenemos en el decanato de posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima eh, acá digamos en el Campus Santiago porque también tenemos el Campus Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Santo Domingo y esto de cara al periodo académico que inicia en septiembre de 2018 digamos que la Pucamaima es la universidad del país con la oferta académica de posgrado más diversificada más amplia, nosotros tenemos más de 50 o, o más de 50 programas en oferta o sea, para este periodo académico, eh, programas de maestrías, de post, eh, maestrías, especialidades que van desde el área eh, eh, administrativa, financiera, hasta ciencias de la ingeniería, estomatología, psicología, educación, ciencias jurídicas, en fin, eh, lo que demuestra una, la preocupación que ha tenido la universidad, no solo por eh, las exigencias que hace el mercado, sino también... Por, la, por un compromiso que tenemos nosotros con la investigación, o sea, la universidad está comprometida con la investigación y ofrecemos eh, programas que van orientados precisamente a la investigación, porque es un área que definitivamente eh, impacta en el desarrollo de un país y nosotros como universidad pues respondemos a las demandas del mercado, pero también estamos comprometidos ...con la investigación y parte de la... o en parte la fortaleza de esta oferta académica... ...que traemos hoy acá a compartir con todos ustedes, se debe a que como universidad... ...tenemos por supuesto más de... Eh, tenemos acuerdos con más de 20 universidades eh, socias a nivel global... ...lo que nos permite a nosotros eh, traer al campus o al, al campus tanto de Santo Domingo como de Santiago más de 100 docentes internacionales a impartir clase. Y de eso puede hablar perfectamente el doctor Omar Beltré, que es el encargado, como usted dijo, de, o el, el coordinador académico del área de estomatología, porque a nuestro campus vienen eh, todos los años eh, docentes eh, brasileños a compartir una experiencia con nuestros maestrantes del área de estomatología. Cuéntenos, doctor, bienvenido. Días, Buenos días, doctor. y gracias por su, por su invitación y a recibirnos Sí, como dijo Humberto, eh, estomatología o odontología, como comúnmente se conoce, <risa> o dentista, como le dicen en el pueblo llano Es una carrera que siempre ha ido de vanguardia, o sea, con el tiempo ha ido aumentando, ha ido superándose Y se ha modernizado es, eh, Por este hecho, nuestras eh, especialidades y maestrías generalmente se están compuestas por profesores nacionales e internacionales Pero más de un 95% son profesores internacionales, principalmente de Brasil que vienen todos los meses a, a impartir docencia en las diferentes áreas. Actualmente, es, eh, para septiembre, vamos a comenzar con cuatro, tenemos oferta de cuatro programas, como son dentísticas restauradora, que esto viene siendo o, las personas que andan buscando lo que es la estética dental, uh -huh. que quieren ponerse los dientes muy bonitos, que quieren ponerse carillas, ponerse los dientes más blancos, Esa es, eh, comprende lo que es esta rama. También tenemos lo que es periodoncia e implante, que tienen que ver con las enfermedades de las encías, muchas personas que tienen estas enfermedades, eh, que los dientes se le flojan, se le están cayendo, entonces para prevenir esto y para darle eh, aten atención a los pacientes, tenemos esta maestría, tenemos la maestría que tiene que ver con postodoncia e implante, que tiene que ver con la rehabilitación del paciente, estos son los pacientes que quieren ponerse dientes, que le faltan muchas piezas dentales, que quieren eh, colocarse los implantes, que actualmente es eh, de lo que está más a, de boga, más de moda, en lo que tiene que ver la salud de, eh, bucal. Eh, moda no moda, sino vamos a decir que es necesidades. Aunque es una necesidad un poquito costosa, sí. porque el implante sí. co eh, consiste en colocar un, un pequeño tornillo en la encía en el hueso del paciente y después colocarle los dientes. Pues si es lo que los pacientes están cada vez más demandando, no quieren desgastarse sus dientes, no quieren ponerse lo que son las planchitas o las prótesis totales que se quitan y se ponen, sino que esto es algo fijo. Y también tenemos la especialidad en trastorno temporomandibular, que esta tiene que ver con lo que el paciente siente a nivel de las articulaciones, del ATM, eh, muchas veces dolor neurálgico, dolor de los músculos, dolor que están relacionados con las piezas dentales y los músculos. Esta última especialidad en el país no se ha impartido, o sea, somos los pioneros en esta área. ¿Empezará en septiembre? En septiembre. Y tampoco en el país de esta área hay especialistas. O sea, hay personas que han hecho diplomado, algunos cursos, pues especialistas per se. Entonces, ¿quiénes eh, lo no van a impartir? ¿De Eso fuera? Eso lo imparten, sí, profesores brasileños. Yeah. Esta especialidad en, en particular, el 100% de los profesores son... Eh, okay. y más del 98% es con PHD, o sea que tienen un doctorado y tienen Correcto. maestría eh, muy bien. Aquel que sea interesado por hacer uno de estos posgrados, ¿qué facilidades les ofrece la universidad? Claro, Qué bueno que usted nos haga esa pregunta porque es muy atinada eh, muchas Digamos que eh, durante todas estas décadas ha existido la percepción de que en la Pucamaima no se puede estudiar. Que es muy costosa. Eh, que es muy costosa, <risa> sí. Y es como que eh, desmontar eso es un poco complicado. Porque realmente, cuando eh, hay calidad de por medio, pues obviamente eso tiene un costo. Pero en la, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por supuesto que se puede estudiar. Y nosotros eh, tenemos facilidades de crédito educativo. Antes se ofrecía crédito educativo solo para grado. Con, ciertos, eh, con ciertas eh, exigencias, ciertos criterios en todo caso, y ahora eh, ofrecemos crédito educativo para el área de posgrado. Okay. Es decir, que si en este momento hay alguien que nos está viendo y que está interesado en uno de nuestros programas eh, que tenemos en oferta para septiembre de 2018, pues que sepa que sí hay oportunidad de ingresar a la universidad. Estamos viendo una promo en pantalla. Así es, vemos ahí un video institucional de la, del decanato de posgrado, ahí vemos el campus de Santo Domingo, también... Está por ahí el campus, eh, ese es el campus de el, el, el edificio del campus de Santiago. O sea, una infraestructura totalmente exclusiva, innovadora, Qué renovada. Bonito. O sea, Moderna. que lo que le permite al estudiante, en este caso al maestrante, tener una, ex una experiencia única. Eh, y siempre eh, que va alguien eh, a, por primera vez al, al edificio tanto en Santo Domingo como en Santiago pues queda asombrado porque realmente es, es muy bonito y además el verdor del campus eh, agrega un, un valor a, o sea, a esta experiencia Humberto. en todo caso ese se puede eh, llamar. explícanos entonces dónde dirigirse para el tema de los créditos educativos claro entonces para eh, enseñarle y, y romper ese, ese cerco que hay, esa distancia sí, sí, sí. Entonces, porque la verdad es que muchos profesionales tienen interés pero es como el sapito, se le va. Sí. Entonces, pues por supuesto, reiterar vale. que estamos ofreciendo eh, crédito educativo, o sea, para el área de posgrado. Así que muy interesado en este caso que, que, verdad, quiera aplicar el crédito educativo. Lo primero que tiene que saber es que hay un, hay que tener un garante solidario. Eso es importante. Y por supuesto, se puede dirigir a, a la universidad, si no llamar al 1-809-580-1962 y ahí le vamos, a orientar, le vamos a orientar y le vamos a dar todas las informaciones necesarias para aplicar al crédito educativo, pero bueno. igual... Pero igual para eh, esta campaña nosotros tenemos eh, un atractivo interesante que si desean los podemos compartir sí. ahora. Pero si no. nos das una brevísima. Sí, para segundos, que tomen para un que cafecito, puede hacer el café no, no caliente. No quiero que sí. se nos enfríe el la café. La sección se llama para café para la, caliente y ah, ah, qué tal el así cafecito. Así el café de Teres ah, es muy rico, ahí, se lo aseguramos. Muchas gracias. Y pueden Jeje. compartir de una vez. Estas informaciones gracias, que han venido a traer ¿no? Tere, hola, que tal que para ver. Informaciones sumamente interesantes. Interesante. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque de Café para muy particular. Entonces, entramos en materia, Humberto. ¿Cómo? Sí, mire, eh, para esta campaña, de cara al periodo académico que inicia en septiembre de 2018, nosotros tenemos eh, un atractivo interesante. Además ah. de que hay facilidades de crédito educativo, tenemos. Un programa de descuentos que funciona de la siguiente manera: si una empresa decide financiar a tres o más de sus colaboradores, como es, por ejemplo Telenor, vamos, vamos a ver. Exactamente, Telenor quiere llevar a tres <risa> colaboradores, de, que nos sí a nosotros detalles. tres. Vale, sí. <risa> pues Telenor siempre va apoyando su personal y su claro, gente, claro, creciendo. Claro. Junto. ¿Qué Así debe hacer Telenor? Pues, eh, básicamente. Eh, si decide, por supuesto, eh, financiar a tres o más de sus colaboradores, pues nosotros, eh, a, a, por medio de la relación que establezcamos, inmediatamente le ofrecemos un 10, un 15% de descuento, no un 10, un 15% de descuento en el pago de cada programa que la empresa, que en este caso Telenor, uh -huh. decida financiarles ¿El costo a sus total empleados. del programa cuánto es? Bueno, eso varía. Varía. O sea, el, el costo varía, pero o, sí. Más la, o menos sí. La. Eh, el costo total no lo manejamos como tal, pero los programas van desde eh, 19 mil, 22 000 cuotas mensuales, eh, por lo que dure, en todo caso, el, el uh -huh. programa. Eso obviamente varía, varía sí. de uh -huh. acuerdo a cada especialidad, a cada... Correcto. Eh, a cada maestría y si un estudiante un maestrante que haya sido admitido a uno de nuestros programas de maestrías de especialidades el día de inscripción que es el 28 de agosto llega al edificio llega al decanato de, de posgrado y dicen mire señores yo fui admitido para un programa digamos una espe la especialidad en trastornos temporomandibulares nosotros le decimos eh, y esa persona nos dice yo quiero saldar en un único pago esta especialidad nosotros le decimos perfecto por eso, porque quieres adelantar el pago del programa completo, te vamos a ofrecer un 15% de descuento. O sea, aparte del 15% que ya le dio a la empresa. No, o sea, los, eh, esos, eh, qué bueno que usted hace ah, hincapié en eso porque acláranos. los eh, descuentos no son acumulativos. O sea, una persona se puede beneficiar solo de un descuento. De un solo descuento. Esto porque eh, un egresado también se puede beneficiar. En yeah. el sentido de que si un egresado es admitido a uno de nuestros programas de maestrías, automáticamente tiene un 10% de descuento en el pago total del programa de maestría. Pero bueno. un egresado que el día de, de, de inscripción llegue y diga, yo voy a pagar eh, mi programa el por adelantado, 6%. sí se va a beneficiar de un 15%, y quiere también beneficiarse del 10% pues no es posible porque uno, se beneficia de uno, uno de en este caso de en uno de los descuentos bueno es un atractivo bueno, bueno gracias por traernos esa información y ya sé que los estomatólogos de acá tienen la oportunidad de, <risa> sí. de traernos entonces todas esas técnicas a través de esos posgrado. Sí. y Humberto eh, prepara bien el tema de la bueno. de la asistencia económica con esos planes de, de descuento de descuento. la facilidad de crédito. Y también veo en el área de comunicación social ustedes tienen maestría, maestría en dirección claro. de comunicación corporativa con qué doble bien. titulación en la Escuela de Administración de Empresas Así es. de España. Enhorabuena, qué interesante. tenemos además otros programas, muchos programas. Sí, con el área de finanzas. es una ventaja que nos permite el tener acuerdos con universidades extranjeras, tenemos acuerdos con universidades de Estados Unidos, de España. De Bélgica, eh, también sí, Chile y sí, otros países más cercanos de Latinoamérica. O sea que, eh, digamos que la universidad está a la vanguardia y, y queremos eso, o sea, darle facilidades a nuestro potencial. Repetimos extraño? el teléfono ya para cerrar. Claro. 809-580-1962 extensión 4650 además estamos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba posgrado PUCMM repito, posgrado PUCMM y bueno, además se pueden dirigir al campus que es un lugar eh, digamos lindísimo de la ciudad de Santiago también en Santo Domingo y ahí le vamos a atender con, bueno, con toda la amabilidad del mundo. Correcto, bueno, muchas, muchas gracias. gracias a Humberto Adames, encargado de Relaciones Públicas, del decanato de posgrado Campus Santiago, también al doctor Omar Bertré, coordinador académico de la maestría y especialidades en el área de estomatología, del igual decanato. Gracias a ambos por haber estado con nosotros y traernos estas buenas informaciones. Enhorabuena, nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.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 en esta vez pues se eligieron todas de manera junta, rector, los vicerrectores ya le dije, van a una segunda vuelta para el 4 de junio porque no reunieron más el 50% como lo establecía, pero se eligieron los directores de recintos, los directores de centros con cada una de sus estructuras, los decanatos de, de por igual manera, a, vicedecanos, directores departamentales, todos